Hola chica, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a susurro del papel. Hola chicas, iba a camino de Puerto Real y he visto. mira qué bonita, esta luna, digo, para, que le voy a enseñar esta luna tan bonita a mi suscriptora. Y aquí estoy, mira qué bonita. ¿Veis? ¿eh? No diréis que no está chula, ¿eh? Es súper chula. Pues nada, ya me voy. Que si no me van a echar de menos. Mira, hoy voy a hacer la tercera colaboración con Creative, con la tienda Crea, eh, Creative Pad Store. Eh, aquí lo tenemos, con estos papeles que ya usé uno para hacer en Halloween el vasito de veneno. Pues hoy vamos a hacer un sobredecorado temática Navidad aunque haya pasado yo aún estoy en navidad entonces de todos estos papeles he elegido este que veis que tiene tiene escritura vale y tiene doradito entonces voy a hacer un sobre para eso voy a coger de plantilla otro sobre que ya he hecho yo veis así voy a coger esta plantilla y la pongo aquí en mirando la direccionalidad del papel para que las letras estén para abajo aunque, bueno, habrá partes del sobre que, por supuesto, al doblarlo, pues queden las letras para arriba. Pero, bueno. Entonces, lo contoneo, paso todo el contorno. Es que este tipo de sobre me, me parece súper cookie. Y con uno, pues que yo tenía, saqué la plantilla. Y ya, pues... ¿Veis? Pues saco todo lo demás. Ahora, pues pasamos directamente y lo cortamos ya tenemos el, el sobre ahora le hacemos las dobleces sabemos que esta pestaña va para acá que esta va para acá esta doblaría hacia arriba ¿ves? y esta pues o bien se queda abierto o bien quedaría así vale sobre sobre el papel así ah, y este sería el sobrecito yo quiero dejar el sobre abierto así que debo de hacerle pues otro y pegar uno con otro para que se vea por pues, las dos partes iguales porque este por detrás este sí porque veis que es a doble cara he hecho otro mira que también es a doble cara pero claro no todos los papeles son a doble cara entonces tan sencillo como volverlo a poner aquí así y volver a hacerle a dibujarle el contorno esto voy a hacerlo con temática navidad pero se puede hacer con temática san valentín, con temática halloween, con la temática que queráis dependiendo del papel que uséis y los adornos que queráis ponerle vale bueno pues así y volvemos a recortar a entregar un, un regalito en una boda para lo que queráis hacemos coincidir este con este todo lo que podamos lo que nos sobre si es que nos sobra algo porque lo hemos hecho a mano alzada pues se recorta para que no se vea blanco y ya está entonces lo que voy a hacer es pegarle por aquí sobre todo por el filito pues estará más madurito que con un solo papel Dejamos que se saque y contoneamos bien, ¿vale? Para que, que, que coincidan el papel de arriba y el papel de abajo Aunque bueno, lo que hay que cortar, mira, no es nada, es ¿eh? un pelín Por este lado nada, y por este lado un pelín Bueno, pues ya tenemos esto pegado, ya lo hemos recortado Y ahora vamos a hacer las dobleces La verdad es que no he esperado mucho tiempo, ¿eh? Tenía que a lo mejor que haber esperado un poquito más Pero bueno, vamos a doblarlo Por aquí Ah, por aquí esto sería para arriba así y veis que ya queda tanto por aquí como por aquí ya ya queda queda bonito a la vista ahora nada pegamos este con este y dejamos que seque Entonces, he hecho un poquito de quitamos el exceso de pegamento y le ponemos dos, dos pinzas ¿vale? para que pegue bien, para que se sujete para que se quede bien pegado y mientras se seca he cogido otros dos papeles de la colección, de esta colección de Creative Pub Store y mira ¿ves? y entonces he cortado aquí un papelito que mide eh, 4 por 5 y tengo aquí un papel vellum que lo voy a pegar aquí encima, bueno, arreberme las cárceles, a ver. es que no veo ni torta ahí, ¿vale? Entonces lo voy a coger ahí y lo voy a coger con un alfilerillo. Lo voy a pegar. O sea, lo voy a poner uno encima de otro y lo cojo con un alfilerito. Ya no pasa nada. Ahí está. ¿Veis? Y ahora de este otro papel voy a cortar la misma medida. 4 por 5. Vale, lo vamos a cortar. 4. Y aquí. A ah, 5. Venimos para acá. La tienda es Creative Pad Official Store. Store, es tienda, tienda oficial, creativo, vale. ya está, ¿veis? Y esa es la única que antes Tengo aquí otro trocito de un puesto Lo ponemos encima, lo hacemos cuadrar Y lo cogemos con un... Yo lo cojo con un... Una cosa esta, con un... Así, ¿veis? Con un alfiler, ¿vale? Y ahora, la maquinita de coser ¿sí? Y voy a coser todo el contorno Ya os digo que esto se puede hacer tanto para San Valentín Como para Halloween Como para lo que queráis Lo ¿Sí? pues por contigo. a lo mejor no lo ve. Porque claro no, no puedo con la máquina para que. Bueno, te escucharé y al terminar, bye. y ahora coso este, y bueno, voy a el hilo. Lo malo de esta máquina es que eh, la primera puntada de la canilla se lleva un montón de hilo, vamos a ver. quito los dos imperdibles que ya no me hacen falta y ya tenemos cosido esto el reborde entonces ahora voy a meter un renito ¿Veis? y aquí meto un renito porque me gusta que se vea y si meto mucho no se ven a ver, aquí me meto. así ¿vale? ¿Veis? que así sí que se ven y ahora voy a darle los, los nudos a esto voy a echarle los nuditos y voy a hacer aquí una una mezclilla una mezclilla y lo vamos a llenar Uy, y lo vamos a llenar con la mezclilla bueno pues ya tengo hecha la mezclilla le he echado también un par de de cristales de nieve de estos de colores pero yo he buscado un par de ellos porque tampoco me gusta que, que lleve mucho porque si no después no se ven y ahora pues lo he hecho ahí con la cucharita ahora, pues ya tenemos este y ahora este igual lo meto ahí, ahí ya está ¿eh? un poquito solo sí. ahí y ahora vuelvo a coger la maquinita quedado cosido le voy a echar los nudos a esto y seguimos no sé y ya tendríamos las dos cartitas shaker vale entonces esto cogemos nuestro sobre que está aquí que ya se habrá pegado veis y esto iría pues a ver, uno así y el otro así y este así vale y ahora vamos a decorar nuestro sobre y cómo lo vamos a decorar pues lo vamos a decorar con la o acordáis que os dije que no tirar ahí la parte de atrás de los daikas porque después para cositas chicas valían pues con eso lo vamos a decorar mira y estos son de crea de crea de pack creative Pat store pues todos los daikas veis que yo recorté que son de la parte de atrás de del cartoncillo donde están los daikas de verdad. Es que se utiliza todo. la frase todo, todo. ¿Veis? Me entretuve y lo recorté todo. Mira. ¿Veis? Y entonces, pues también podemos decorarle, podemos ponerle aquí... Eh, si queréis también cualquier detallito, ¿eh? una florecita o yo qué sé, o este que por ejemplo, que pone sorpresa, ¿veis? Y aquí hay otro que pone sorpresa, pues se lo podéis, sorpresa, sorpresa, ¿veis? Se lo podéis poner aquí, o bien se lo podéis coser, o bien se lo podéis poner con pegamento. nada no, no, se lo vamos a poner con pegamento, ¿vale? Se vamos a poner ahí. Vamos a coger este, el transparentillo Y se lo vamos a poner Pues es que tiene nota, dónde van las notas Está bien, aquí Pues por ejemplo, mira, como aquí me he torcido No sé si se va a ver, mira, a ver Como aquí me he torcido un poquillo la costura Pues, ala, se lo pego ahí Y así lo disimulo Es que son cosas muy chiquititas entonces le que una piecita Ahí, para que se pegue bien Y este que pone también sorpresa, pues al otro lado A ver, esto va para abajo Ay, Pues se lo voy a pegar ahí, por ejemplo O aquí también se lo puedo pegar entonces le voy a echar un poquito de pegamento. Y este se lo voy a pegar, por ejemplo, aquí, en un ladito. Y le vuelvo a poner una pincita para que se quede bien pegadito. Ahí. Para que no se me mueva. Ahí. Y a este, pues, no sé, con cositas así chiquitas porque el sobre ya ve que no me pagan más porque es chiquitito, pues le puedo poner, por ejemplo, a ver, este que dice sensación griting, se lo puedo poner... Es eh, eh, eh, con letras doradas Y le ponemos, por ejemplo, para que quede entre C Pues le voy a poner una almohadita de estas Vale, se lo pongo aquí Por ejemplo, se lo puedo poner aquí en un ladito ¿Ve? Así Es para tirarlo Y no sé, a ver qué más Le puedo poner una casita aquí O aquí, aquí encima Una casita así O aquí, en un infinito. Ahí, sí, ahí, me gusta Doblado, como aquí, ¿vale? A ver Es que hay muchas cositas Por ejemplo, también está este oso Que es muy bonito, un oso polar También me gusta Así A ver, a ver También queda chulo Vamos a pegarle Eso es lo que me han sobrado, ahora Vamos a pegarle, por ejemplo, el oso Aquí Así Y la casa, por ejemplo Pues creo que me Ah, cayó no pasa. ¿Vale? ¿Y por aquí? Se puede pueden los filos, ¿eh? Y los filos incluso del. Del chisme este. Venga, y ahora vamos a la casita A ver, a ver creo que así quedaría mejor. No es tanto. Está aquí. Se me ha metido debajo de la silla. Oye, a vosotros no pasa que se os caen las cosas debajo, por ejemplo, de la mesa. Y como empecé a buscarlo, no la encontráis. Y es mejor dejarlo, porque me es que parece que se los tragan. Debajo de la mesa tiene un pofo Parece que, es que se ha tragan. Y de buena primero un día, aparecen solas. ¿Veis? Esto voy a poner aquí. No sé si primero poner el loncillo. Y aquí, la casa. A poner oso. Que lo voy a despegar. Parece que, es que se lo traga. Debajo de la mesa, hay algo que se lo traga. A ver, a ver el osito. Y ahora voy a pegar la, la casilla. A ver, levanta, ahí De aquí Así, por ejemplo ¿Veis? Quedaría muy mono Bueno, a mí me gusta Espero que a la que llegue también le guste Me encanta Y ya os digo que esto está hecho, pues eso Y ahora, por ejemplo Pues no lo sé, en la parte de aquí Como esto en realidad iría así, doblado Lo que pasa es que yo no lo voy a doblar Pues voy a pegarle A ver, yo tenía Tircadito No, no, tenía una flor Aquí, se lo puedo pegar aquí o había una más chiquitita, creo O era una cornamenta, como quiera a ver, a ver. Si es que ya os dije que me, me tenía como no podía hacer otra cosa, pues de nuevo pues, por la noche cuando me sentaba a la tele, pues me he dedicado a recortar todo recortable. Chico, grande, pequeño, mediano. Ay, y, y ahora pues nada, por pues, lo tengo ya recortado. A ver, o también voy a poner esta flor, que no me dice mucho. Me gusta este. Me a me este. Pues le voy a pegar este aquí. Sí, me gusta. Incluso... A ver. Me gusta ahí. ¿eh? Vale, pues entonces lo que voy a hacer es ponerle aquí un trocito de goma. No muy grande. para uh que -huh. quede un poquito levantado ¿se ve el poquito? no, ¿verdad? pues ya está entonces lo despego y lo pego aquí va a salir un poquito por los lados pero así ah, veis mira qué que mono no me digáis yo mmm, estas son las de creative par store de navidad pero mmm, he hecho he hecho más esto lo que pasa que con creative Pad no tenía no tenía papeles de navidad entonces lo que yo he utilizado pues para halloween para esto he utilizado los papeles pero que también van con la temática que, que queramos entonces lo que quiero hacer es eh, pues a ver aquí por ejemplo a lo verdecito pues le voy a dar de lo que me regaló carmen para que tengan un poquito la hojita de brillo esto me lo regalaron eh, me lo regaló Carmen de Cádiz De alcaja, de ajaca, manualidades ¿Veis? Y le echo por aquí, para que brille un poquito La hoja, cuando se seque, trataremos la, la, la rosa, ¿vale? Pero hay que dejar que se seque Y ahora, por ejemplo, en esta parte de aquí Mira, la rosa Lo voy a tratar con esto Que queda muy chulo ¿Veis? Esto Ay. Lo, La rosa Le voy a dar brillo con esto que rosita también y ahora no se ve pero después cuando le dé la luz la luz de verdad no no la bombilla se verá más, más bonito y voy a hacer es ponerle nieve de pasta de nieve por aquí ¿Ve? Así quedaría sobre Lo que es que me he lleva llevado he llevado yo He metido el dedo Aquí, cuando le he echado la nieve He quitado el brillo Ahora Ahí está otra vez brillante Entonces ahora Ya lo voy a dejar secar esto ya está. Mirad, también se le puede pegar un guasi por detrás. A ver, por detrás ha quedado así porque el papel es de una sola cara. Pero si queréis, con cortar otro trozo igual que este y, y pegárselo aquí detrás, tenéis bastante. Y si no, pues nada, pues lo dejáis así. ¿Veis? Y así ha quedado. Mirad qué bonito. Cuando se seque, si queréis hacerle más cosas, porque en realidad esto va metido este va metido aquí y este que va metido allá así veis y se vería así entonces aquí si queréis ponerle algo más se lo podéis poner pero claro ahora mismo de momento no se puede trabajar hasta que no se seque todo el potingerío que le echado que me parece súper bonito ¿veis? y quedan muy, muy bonito. Lo único es eso, que hay que esperar a que se seque y si queréis adornamos la parte de adelante. Os voy a enseñar otros tantos que he hecho que también se están secando. Ya. Aquí tengo otro, ¿veis? Igual, ay, que le quiero dar la vuelta. Están secándose, por eso las partes de, de atrás no... No están... Mira este al revés he decorado la parte esta aquí le he puesto un lacito y estoy esperando a que seque para poder meterle mano a la parte de adelante veis pues quedan súper mono después bueno pues la persona que lo reciba lo puede pegar en cualquier parte lo puede poner de es un adornito o, Puedes sacarle esto y reutilizarlo para volverlo a mandar con una notita, con lo que le guste mandar. Y, y también se pueden utilizar, eh, ya os digo, para de cualquier temática, pues para entregar dinero, para un regalo, para cualquier cosa. Esto me falta terminarlo, a ver si, si se seca, cuando se seque, a este le terminamos esta parte y a este le terminamos los laterales. Y, y ya está nada más bueno era solamente para enseñaros cómo decorar unos sobrecitos en este caso es temática navidad pero que iba a decir que la tienda Creati creative pat store eh, creative pat eh, me mandó un montón de cosas pero claro eh, de navidad por ejemplo no tenía temática navidad eh, ni de halloween entonces yo lo he ido utilizando pues como mejor me ha parecido a mí pero sí que tengo verdad temática zen temática de más verano muy muy verano entonces haremos aunque yo le dije que íbamos que bueno ellos me dijeron o normalmente te dicen yo ya no recuerdo porque hace tiempo que me lo mandaron creo que mmm, Vamos a seguir colaborando, o sea, yo voy a seguir haciendo trabajo con sus productos Y cada vez que saque los productos y hago un, es como si fuera una colaboración con ellos Porque realmente me mandaron productos, ¿eh? la verdad Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy mira hoy estoy sentada aquí en el campo En un tocón de una palmera que se comió un escarabajo picudo y esto es lo que ha quedado de la pobre y mal lograda palmera. Pero hay que tener muchísimo cuidado con las especies que no son autóctonas, que son especies invasoras. Eh, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que me comentéis y si queréis compartir, compartí También eh, aquí debajo tenéis una campanita que si le dais, pues os suscribí al canal y YouTube cada vez que yo suba un vídeo, bueno yo, susurro del papel, suba un vídeo, os avisará con una notificación. Pues nada, cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao! te diga. Misión del lujo, tu sonrisa, vuelta en tus carros rosa, te anula y tú en un canal, es sensacional. Wings of Scrap. es una lata real, una bolsión que hay nuevas formas de diseñar, porque tú, tú, tú, eres tú de Scrap. Wings of Scrap. Wings of Scrap. Wings, Wings, scrap. Wings, Wings of Scrap. Wings Wings